Buah, ¿Sabes lo que se me ocurrió? Va a hacer una fiesta este sábado en mi casa. ¡Genial! Yo no podré ir, pero tienes que invitar a los demás. Pero non van no van a estar los teos pais No, avance de vacaciones a Madrid. ¡Pues genial! ¡Bueno, Marta, chau! ¡Chao! Mima, que semana más larga, menos mal que el sábado ya hay festa. Buenas Hola. noches. Hola, ¿qué tal? Voy a abrir. A no. ¿Quién será? Oh Carolina o Sandra? Hola. Hola, Hola Carolina. Hola. Bueno chicos, ¿cómo vamos? Buah, falta Sandra, qué raro, llegando tarde, ¿cómo no? Voy abrir. Se ha ¿eh? Bueno, no podemos mirar. antes. Eh. Anda, ya ha Sandra? Sí, mi papá no me pudo traer antes. Ah. Vaya Vaya movimiento. Sí, apuñe la música, por favor sí, vais a Hay que ir mirar, vamos a no, afuera, Tenemos que vamos, vamos, vamos, vamos. vamos, vamos, vamos, vamos. vamos ¿Qué no la no puerta. ¿Me ¿Me me me a sal, sal. Por aquí, por aquí. Por aquí. Muy... Oh, distancia es muy rápido. Hola. Bien, dice, Ten que haber algo. Ten que haber algo. Voy a irme a ver. A ver, tiene que haber algo. No sé. Te llamo y tomé. Es que ahí no hay nada. Eh,